Nosotros nos vamos a otro enlace telefónico con Carla Torres, ella es nutricionista. Cerca del 70% de adultos en el Perú padecen de exceso de peso. Eh, bienvenida, Carla. ¿Qué tal, Karina? Muy buenos días. Encantada de poder brindar brindar información a la población porque justo el día de ayer, Karina, han salido unos lineamientos, unas consideraciones para el regreso y reincorporación al trabajo de los trabajadores y aquellas personas que presenten un índice de masa corporal mayor a 30, es decir, que tienen un diagnóstico de obesidad, no van a poder regresar eh, de manera eh, tan cerca a lo que se espera a, a sus labores, ¿verdad? Entonces sí tenemos que tener en cuenta que tampoco podemos dejar de lado esos trabajadores, no podemos dejarlos en la oportunidad de llevar un sustento a sus hogares. Entonces, Carla, pero la obesidad, te dice, te... ¿Sí? Carla, la obesidad se puede complicar, ¿Sí? es una de las complicaciones que presenta el COVID, ¿No? Es decir, si tú eres obeso y te da COVID, tienes menos posibilidades para seguir viviendo. Así es, Karina, la obesidad genera en el organismo eh, muchas complicaciones, no es simplemente un tema estético como antes se solía pensar, es un tema de salud, la persona va a reducir muy significativamente su capacidad de respiración porque todo ese exceso de grasa que esa persona presenta está sobre su caja torácica. Entonces es por eso que la persona eh, al momento de tener ese diagnóstico de, del virus no puede responder, sus pulmones no responden de la misma forma que una persona que no tiene obesidad su respuesta inmunitaria es totalmente diferente a una persona que no tiene obesidad, ya que la obesidad es un estado proinflamatorio del organismo. Entonces, el virus ataca, ataca tan fuerte a su organismo más este estado proinflamatorio y la persona rápidamente llega a tener un fallo eh, a nivel de todos sus órganos. Es por eso que las personas con obesidad eh, conforman el grupo de personas con más complicaciones en... En cuanto al COVID. Carla, pero tú me estabas diciendo que no se podía olvidar a estas personas claro. para el tema del trabajo. ¿Cómo se puede solucionar? Porque hay algunas eh, empresas donde sí se necesita hacer presencial la cosa, ¿no? O sea, no puedes tú pedirle a un panadero que no esté el panadero así eh, en el lugar haciendo el pan. ¿Cómo se va a solucionar si es que ya tiene la obesidad encima y también tenemos nosotros eh, esta enfermedad. ¿Cómo se podría solucionar? ¿Cuáles son las salidas que tú ves? Claro, Karina, mira, esto ya se convierte en un problema de salud pública, hace mucho tiempo que la obesidad está cobrando eh, mayor mayor eh, parte de nuestra población, entonces, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que recurrir a los canales del Estado, promover la educación eh, nutricional, cosa que no vemos, no vemos, las personas no tienen idea para empezar, ¿qué significa IMC? ¿No? De, mandamos una norma pero las personas no tienen idea de qué significa IMC IMC es el índice de masa corporal, cuánto peso debo tener para mi talla simplemente haciendo eh, una división, peso sobre talla al cuadrado puedo sacar cómo me, cómo se encuentra mi estado nutricional pero dentro de las empresas tiene que buscar eh, que esto sea constante para siempre, pero ahorita lo que tenemos que hacer es mejorar nuestra nutrición o sea, hacemos un llamado al colegio de nutricionistas, hacemos un llamado a, al gobierno para que se pueda difundir más información sobre educación nutricional y que llegue la información de manera eh, adecuada a la población con el fin de mejorar su estado nutricional poco a poco, progresivamente. Lamentablemente, como, como tú mencionas, hay personas que necesitan estar en, en campo para realizar sus labores, pero por mientras ellos van a tener que esperar porque simplemente si se contagian las consecuencias van a ser terribles en cuanto a su salud, por más que usemos una mascarilla, por más que usemos las medidas de seguridad son población de riesgo. Carla, yo quería saber eh, cómo las personas pueden identificarse a ellas mismas como obesas, porque yo tengo un montón de amigos que yo los veo gorditos y que me dicen, no, yo no soy obeso, no hay ningún problema, yo como muy bien. ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo este, una persona de manera rápida puede saber si es que está empezando a ser obeso o ya es obeso o es obeso mórbido? Sí, hay dos puntos muy importantes que nos pueden ayudar. El primer punto es el índice de masa corporal. Esta, este cálculo lo podemos hacer todos en casa. Entonces, si están escuchando, tienen su talla a la mano. Imaginemos una persona que mide un metro cincuenta y cinco, el promedio de talla de mujeres peruanas, imaginemos. Entonces, vamos a multiplicar 1.55 por 1.55 punto Este numerito lo reservamos, es igual a 2.4 punto y imaginamos que esta señora mide, eh, pesa 80 kilos, 80 entre 2.4, tiene un índice de masa corporal de 33.3. Sí, qué quiere decir eso? Tiene una obesidad de tipo 1. Entonces nosotros brindándole a la población esta simple fórmula pueden diagnosticarse, pueden tener una idea de cómo se encuentran. Otro punto muy importante es su perímetro abdominal. ¿Sí? Vemos esas personas que tienen un perímetro abdominal muy prominente. En mujeres ese perímetro debe ser máximo 80 centímetros y en varones máximo 90 centímetros. ¿Qué pasa si pasan ese perímetro abdominal? La grasa no solo cubre los órganos que se encuentran a esa altura de manera subcutánea, ya no están justo almacenados de esa forma, sino que pasó ese perímetro abdominal y la grasa comienza a entrar a los órganos que controlan nuestro... Metabolismo con mayor responsabilidad al hígado, al páncreas, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo desarrollar? Un hígado graso, una diabetes de tipo 2, porque comencé a alterar el trabajo de esos órganos y definitivamente el perímetro abdominal también es un factor de acuerdo. importante para el diagnóstico Quiero de la Quiero una respuesta chiquitita, chiquitita, porque ya se me vence ¿Sí? el... El tiempo. Si alguien mide 1.60, su peso debe ser máximo 55, ¿lo podemos que sacar así de rápido? Es decir, 10 kilos menos de tu talla, 5 kilos menos de tu talla. Lo ideal es que sean unos 2 kilos menos de tu talla, 2 más kilos o menos. menos. 10 kilos menos es demasiado, ya, ¿no? Entonces, un ya, entonces, 1.60 metro 60, un 58 kilos, uh -huh. estás ok. Sí, ya está relativamente normal. Lo ideal es que esta información nos lo brinde un nutricionista. Esto es básico, Así pero es. haciendo ese cálculo como tú lo mencionas, nos da eh, la ayuda para que la población pueda tener un diagnóstico de manera inmediata, ¿verdad? Okay. muchísimas gracias Carla por eh, eh, explicarnos lo complicado que es la obesidad y encima en tiempos de Covid. Fue Carlas Torres, es nutricionista y nos ha dicho claramente cómo sacar nuestro peso para saber si estamos bien o mal. Eh, vamos a